El señor, bájese un poquito lo, lo del televisor o totalmente para yo poder a, a escucharlo, sí ¿Cómo no, cómo no. Sí. Voy a Ahora sí, dígame. Mire, de acuerdo a lo que ustedes están hablando por ahí. Sí. El pueblo hay que ponerse fuerte para todos. Ustedes son más inteligentes que yo. Sí. en todo hay todo hay que ponerse fuerte, El pueblo, se puede hay todo. Así es. Bien, eh, lo primero es que nosotros, nosotros, somos como animales, por ejemplo. Sí. ¿no? sí. Pero lo más fuerte es que la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿no? Y, y el gobierno está jugando como eso. ¿no? Sí. Eso es verdad. Hay que, hay que ponérsela. Hay que, ponerse, sí, hay que, ponerse hay que ponérsela también. No va a ser que es No tiene que ver. Yo estoy de acuerdo con todo. Muy bien. Muy bien. Y yo también, obviamente. Perdón. No he entendido nunca lo que es eso, pero Yo sé más o menos, por yo el que la que va. Muy bien. Muy bien. Hay que tomar la arena, por donde bueno, no puede ir ahí por los ojos. Muy bien. No puedo tampoco a la como, eh, como oh, eh, por ejemplo, suelto eh, eh, en una, una finca. Eso no se puede. Hay que tomar la fina por donde yo voy con él. Muy bien. Sí. Gracias sí. a usted. Dicen que está con los del presidente. Bueno, que es lo primero, lo voy a dar a conocer por parte. Yo le voy a leer el decreto completo. El presidente Luis Abinabel dispuso el cierre de parques, gimnasios y malecones, porque ha habido un aumento de casos positivos durante los últimos días. El artículo 8 del decreto 740-20, emitido hoy miércoles, dice desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre, tales como parques, malecones, gimnasios y lo dedicado a la práctica deportiva, Solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público, refiriéndose al béisbol nuestro invernal. Esto fue algo que yo dije. Y que si se hubiese aplicado desde el principio, no lo estaríamos haciendo ahora. Pero se han dado cuenta de lo que dijimos y sí. no bueno, se reunió ayer el gabinete. ¿Qué más dicen Raquel Peña en la Rada de Prensa? Bueno, que el país alcanzó uno de los mayores niveles de positividad diaria de muestras procesadas del COVID-19 al de detectarse ayer martes 37.21 casos positivos por cada 100 pruebas realizadas. O sea que de cada 100 pruebas que realizaban, 37 personas salían positivas. 860 nuevos casos de 3800 44 muestras, entonces ante todo esto se estableció la solicitud por parte del presidente de 45 días más, qué dice el decreto, vamos a leer el decreto, le voy a mandar señor director la, la primera parte del decreto para que usted lo vaya poniendo en pantalla, en la medida en la que yo lo voy leyendo para que la gente vaya entendiendo la explicación que voy a dar. El artículo primero dice: se modifica el decreto 698-20 del 15 de diciembre del año 2000 que estableció el régimen del toque de queda en los términos que describen a continuación. Dos, aquí va la medida. Queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre, a partir de mañana. Por consiguiente, a partir de mañana el toque de queda y la restricción a la circulación de ese día iniciará a las 7. A partir de mañana, ya usted no va a tener hasta las 9 para llegar a su casa. A partir de mañana 31 usted va a tener hasta las 7. Artículo 3. Se establece que del día 1 de enero al 10 de enero, el toque de queda será, atención, del primero al 10, que estoy buscando reducir la circulación, será de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Me restringieron dos horas más. De lunes a viernes va a haber dos horas de libre tránsito. Es decir, que el toque de queda va a comenzar de lunes a viernes de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y usted solamente va a tener hasta las 7 para llegar a su casa. O sea que si usted tiene su trabajo, le tiene que decir a su jefe, bueno, a las 5, esto hay que cerrarlo. Y si usted tenía alguna fiesta, alguna comelona, usted tiene que hacer su comelona temprano, eh, comer a las 4, despedirse a las 5 para que usted salga hacia su casa y tiene que demostrar que va hacia su casa. Artículo tercero, no sé, señor director, si ya te lo tiene ahí. Yo se lo bien para ponerlo en pantalla y la gente vea. Incluso le está haciendo el favor de darle el decreto original. Se establece... El 4, ya te lo leía, vamos por el 4 ahora. Se establece, atención, los sábados 2 y 9... Y los domingos 3 y 10, porque ustedes saben que es el primero al 10. Esos dos fines de semana... Del 2021... Atención, los dos fines de semana, del primero al 10, sábado 2 y 9 y los domingos 3 y 10, el toque de queda será de 12 de mediodía a 5 de la mañana. Ya ustedes saben que a partir del día primero, los días de semana van a variar en esos fines de semana. Teníamos nosotros con la disposición en estos días, que comienza a partir de mañana, circulación, el toque de queda hasta las 5 de la tarde, 5 de la mañana, y las 2 horas para llegar a la casa, pero ese fin de semana, sábado 2 y 9, de manera clara, y los domingos 3 y 10, toque de queda al mediodía, hasta las 5 de la mañana que no establece el decreto que debió decirlo ahí, fue lo siguiente que en ese fin de semana, si usted tenía hasta las 12 del mediodía porque ahí tiene el toque de queda, comienza a las 12 del mediodía, si van a poner alguna gracia para circular la gente debió aclararlo y no lo dice el artículo 5 dice los empleados o contratistas de restaurantes, farmacias colmados que rinden servicio domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche la misma persona, acérquelo más al decreto para que la gente lo vea repito, empleados o contratistas de restaurantes los de libre de farmacia los colmados que lleven de libre de servicio a domicilio de alimentos cocidos el que se comprite va a darme una libre de las rotas! o medicamentos van a tener permiso para circular hasta las 11 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Artículo 6. Se establece desde el 1 de enero hasta el 10 de enero del 2021, bares, restos